buenas! ¿Qué tal estáis, chavales? Este fin de semana he estado en la Sierra de Albarracín. Tres días de puro mountain bike en la Berrea Bike Race. He disfrutado como un enano y le he gozado con mi bicicleta una barbaridad. Y he dicho ¿Por qué no compartir eh, los secretos de mi Thunder con vosotros? Pues aquí está. Dentro el intro y nos vemos. <música> Bicicletas Scott Trek, Specialized, Canyon son bicicletas muy altas de gama, pero valen un huevo, 7.000, 8.000, 9.000 euros. Sin embargo, aquí tenemos una bicicleta de competición sin gastarte un riñón. La WRC Thunder 2019. Antes tenía el modelo 2018, fui a Pamplona, hicieron la presentación de, de esta nueva bicicleta y me dejaron el cuadro. El primer día que salí me pegó una opción, pero bueno, la bicicleta impresionante, me costó mucho adaptarme a ella, ya que el ángulo de la dirección es muy abierto, tiene un ángulo que parece de enduro, y a la hora de coger curvas y eso, cuesta acostumbrarse, pero una vez que me he acostumbrado, la bicicleta es un cañón, es un cuadro todo de carbono, basculante de carbono, eh, muy rígido, no tiene eh, ejes atrás, no tiene rodamientos atrás, y tiene unos refuerzos tanto arriba como abajo, que hacen que el basculante no se mueva nada, no como la forma de arriba. No solo ruedas, que de aquí de Zaragoza, David García es mi colega, me monta las ruedas personalizadas. Con aros de carbono, tú le dices la anchura que quieres, el perfil que quieres, los bujes que te apetece. Yo elegí unos DT suisse 350. El DT suisse está funcionando muy bien, no tiene problemas de rodamientos y los trinquetes, el sistema rachet trasero va brutal. Y este es el modelo que es un poquitín más económico, no es el 240 que vale un huevo. Horquilla de suspensión. Esta horquilla de suspensión la llevo aguantando durante unos 4 o 5 años. Lo único que le he hecho muchos mantenimientos y le he hecho muchas mejoras. Le he puesto el nuevo cartucho de la SID 2020 y baja de peso una barbaridad. Me parece que son ciento y pico gramos menos solamente en el cartucho. Y le actualicé con el lado de izquierdo del aire con el cartucho de Bonair. Entonces la horquilla tiene un tacto fantástico y un peso muy ligero. Realmente es como si fuera una SID de 2020, pero la he ido actualizando. Amortiguador trasero. En la gigante de piedra lo reventé, entonces tuve que traerme, comprarme un Silux. Va con el bloqueo abajo. Yo lo llevo bloqueado siempre, entonces cuando pedalea se mantiene muy rígido y es un sistema un poco inteligente que cuando recibe un impacto abre y amortigua. Me ha ido de lujo y he corrido un montón. Pues bien, las, las XX1. Estas son de hace como 6 o 7 años, no sé, me las compré hace un montón de, de tiempo. De fibra de carbono, de lo más ligero del mercado. Un problema que tiene, cuando pasan cuatro años o algo así, empiezan a hacer ruido. Entonces por ahí dentro hay algo de carbono suelto. Yo que sé lo que y que de vez en cuando clac, clac, clac, clac. En cuanto pueda me pasará así, mano Plato de bepas Este es un fabricante valenciano que hace platos personalizados con diseños muy chulos. Entonces estuve probando varias opciones y al final me he quedado con el plato ovalado de 34. Con este me encuentro que rindo más y me canso menos. Transmisión. XTR, llevo cambio trasero, piñonera y mando del Shimano XTR, anteriormente llevé la ram XX1, pero esto es un salto de calidad, el cambio va mucho más suave, es un poco más preciso y la piñonera está mejor escalonada que el ram un pequeño fallo, el sistema Shadow Plus, este de la palanqueta, es una chufa, se mete agua y se queda enganchado, cada cierto tiempo hay que hacer mantenimientos y luego los piñones los tengo desgastados. Entonces, ahora no hay piñones de XTR hasta dentro de 20 semanas o algo así, y tengo que ir con la cadena hecha una mierda. Aunque tengo aquí las Masis, me gustan las cubiertas de Victoria. Las Masis me las encuentro que necesitan menos presión para funcionar. Las Victoria, sin embargo, con más presión funcionan muy bien. Yo que peso casi 80 kilos, le meto 2 kilos de presión y voy mucho más a gusto con Victoria que con Masis. Por dentro, Airline, tanto en el delantero como en el trasero. El Airline te protege de golpe para que no pille pellizco y además si pinchas, revientas y no tienes cámara, como yo que no llevo cámara, pues más o menos puedes llegar al avituallamiento sin joder la llanta. He probado muchas marcas de pedales, he tenido Richey, he tenido Star, al final me los he cargado todos. Los únicos que no rompo son los Shimano. Componentes. Tanto tija de, de sillín como manillar como potencia son de la marca Ono. El modelo Helium, es el modelo más ligero que tienen La tija de sillín de carbono Esto chafao, la teoría es que sirve para que flexe un poco Nada, a la hora de la verdad no flexa Pero es muy ligera la tija de sillín Manillar de 76 lo tengo Muy ancho, pero me encuentro cómodo Muy muy ligero Y la potencia eh, Se me rompió la pueblo de Alfindén Una potencia exactamente igual que esta pero ni en el gigante de piedra ni en la berrea me ha dado problemas el sillín, tuve problemas hace como 3 años o algo así en la Dolorosa que después de 200 kilómetros y unas 12 o 13 horas pues me dolió el ojete entonces estuve probando varios sillines y al final decidí quedarme con el Pro Steel este modelo en concreto es el completo completo de fibra de carbono tanto los raíles como la carcasa es una sola pieza no hace crujidos, no hace ruidos y no sé cuánto me durará, porque de momento he roto todos los llenes que he tenido. Los frenos, los XTR. Frenan mucho mejor los frenos XT, pero los XTR son más ligeros. Este es el modelo 9100, que es la última versión de XTR que ha habido, que mejora la frenada con respecto al modelo 9000. Y los discos, el Shimano XTR. 160 delante y 160 detrás. Una cosa tengo que decir sobre esto de las bicicletas. Es un poco curioso que esta misma bicicleta, Conor, ya no la tiene disponible. Ahora tienen un modelo un poco evolucionado, un pelín distinto, con manillar integrado y demás. Pero esta misma la tiene Mendy. En concreto, este fin de semana, eh, Pachicía llevaba una bicicleta exactamente igual que esta, pero ponía aquí Mendy. Es curioso esto de las marcas de las bicicletas, ¿eh? ¡Qué mm, ¡Qué cosicas! Bueno chicos, espero que os haya gustado la bicicleta, a mí me encanta, no tengo intención de cambiarla y aunque me dieran la escocesa con el amortiguador integrado y colores, fosforitos y eso, no, yo de momento me quedo con mi cono. Un saludo, espero que os guste, darle al like, suscribir, compartir, todas esas cosas que dicen los youtubers y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!